Asadero Brasarrojal con sazón y sabor en Granada Meta, disfruta de nuestro pollo asado, pollo a la broster, arroz con pollo, bandeja con pollo y nuestra gran variedad de platos a la carta. Visítenos en la carrera 15, número 1430, frente a la panadería calimeña, domicilios al teléfono 658-1069, celular 312-305-1760, asadero Brazarrojal con sazón y sabor en Granada Meta.